Estamos en el segundo piso de Residencial Vita, un excelente piso. Este es el departamento en el segundo piso con un área de 140 metros cuadrados. Por favor, les voy a mostrar todo lo que tiene ese departamento, que es un departamento completo. En la parte derecha, como pueden visualizar, queridos amigos, tenemos un mueble de audio y video gigante para que veas esas películas que nunca podrás olvidar. Ahí está este mueble para audio y video perfecto, aquí también podrás ver, tenemos una sala amplia iluminada, esta es una sala comedor, aquí nos va a ayudar Lulú, amplia como puedes ver, bastante iluminada y también para recalcarles que nuestras ventanas son tipo ventanales, que también quiero mostrarles para la parte de atrás, por favor, que también la cámara me va a seguir, ahí está, el sol está desde las 6 de la mañana, como pueden apreciarlo. El departamento es bastante grande y sobre todo muy, muy iluminado. Aquí vas a ahorrar bastante fluido eléctrico. Mucho, mucho, es decir, fluido eléctrico porque tiene por todos lados iluminación. Vamos por acá, por favor, me van a acompañar. Este es, les vuelvo a reiterar, esta es una sala comedor. Pero para la parte de aquí también, como pueden ver, acá tienen una alacena para que pongan sus cositas. Y también aquí tiene un mueble empotrado que es para el frigider, un frigider de dos puertas, con toda comodidad cabe aquí. Todo ya está listo, queridos amigos, todo aquí ya está listo para que traigas tus cosas y simplemente colocarlas también tenemos ahí en la parte superior tenemos una caja fuerte ahí está para, para el dinerito, para los documentos importantes, ahí está la cajita fuerte, que ahí puedes colocar si gustas un cuadrito para que nadie nadie pueda ver tu cajita fuerte o le puedes dar también la utilidad que tú desees, ¿no? para esos documentos importantes. Llegamos acá queridos amigos, al área de la cocina. Es una cocina modelo americana con este mesón de cuarzo brillante espectacular en color marfil, en un color lindo, un color de moda, ¿no? Aquí está con también nuestros muebles altos y bajos ya listos también empotrados aquí para colocar en microondas, bastante iluminados con nuestros dicroicos y también para que pongas... Todo lo que lo que desees comprar, tus cositas del, del supermercado, eh, algunas algunos, algunos cositas para repostería también, o tus condimenteros, tus platitos, está todo listo. Les vuelvo a recalcar, esta cocina es modelo americana, con muebles altos y bajos, ya está todo listo. En el lado del lavatorio también, este, para comentarte que tenemos nuestros, nuestra grifería, con instalación de monocomando, marca Fratelli, ahí está. Súper recomendada, marca italiana. Siempre utilizando el mesón de cuarzo que le da ese toque chique, ese toque elegante a nuestra cocina. Bastante amplia, quiero que enfoquen de aquí cómo se ve desde la cocina hasta la sala. Ahí está. Iluminada, amplia. Vuelvo a recalcar el metraje que es 140 metros. Estamos en el segundo piso de residencial Vita, un excelente piso. Para comentarles, queridos amigos, que aquí en, en esta residencial es un departamento por piso. Y aquí al lado derecho, en este segundo piso, tenemos nuestra área verde. Miren, miren estas mamparas espectaculares de piso a techo. Pasen, por favor, para que lo puedan ver. Ahí está. Es un área libre. Para poder poner ahí nuestro jardín, nuestras plantitas, tomar ese aire puro por las tardes. Así que tenemos esta área liebre. Al lado derecho de nuestra cocina, con unas mamparas de piso a techo espectaculares, bastante iluminadas. Y cabe recalcar que los acabados que, que manejamos acá en Ancosur son también de alta calidad, como siempre nos tiene acostumbrado todos los proyectos. Acompáñenme por acá, por favor, porque vamos a ver ahora todo lo que es las habitaciones, eh, el servicio higiénico de visitas. Por ejemplo, pasen por acá. Este es, un, este es el primer servicio higiénico. Ahí está. Tiene su lavatorio, su mesita también de, de cuarzo. Ahí está los cajoncitos para que pongan las toallas. Un espejo para que puedan verse ahí todas las chicas. Ahí está un espejo regular. El ducto de ventilación también. Y los enchapados de piso a techo. Elegantes. Tenemos también una ducha española. Modelo española, Ahí está. Es un baño completo. Es el primer baño que tenemos aquí en el departamento. Son dos baños para recalcarles. Uno es el de visitas y el otro que está en el dormitorio principal. Ahora vamos a pasar a uno de los cuartos secundarios, a una de las habitaciones. Pasen por acá, por favor. Ahí está. Esta es, esta es una de las habitaciones. Para comentarles que todas las habitaciones vienen con closet empotrados. Pero también quiero que vean esto, que las ventanas son tipo ventanales, a ver, ahí deslizamos bastante iluminadas, que aquí da eh, damos con el espacio libre que les acabo de mostrar, que está al lado de la cocina, ahí está el pequeño jardincito, esta ventana nos dirige hacia ahí, también tenemos todo lo que es eh, los closet empotrados, el piso eh, que... Para la temperatura que tenemos aquí en Huancayo, abriga, abriga muchísimo. Y también tenemos esta luz de lectura, como pueden ver acá. En las nochesitas, si no tienes sueños, puedes leerte un libro, enciendes tu luz de lectura y queda fascinante. Apagamos la luz general, por ejemplo, del dormitorio y te quedas con la luz de lectura. Ahí está, ahí están encendidas las dos luces. Este es uno de los cuartos secundarios. Ahora vamos a pasar al siguiente dormitorio. Este departamento, para comentarles que tiene tres dormitorios, dos secundarios y un principal. Aquí también utilizamos lo que es los closets empotrados, bastante amplios también, para que colgues la ropita, todo lo que deseas colocar. Miren, chicos, ahí está. Para las casacas, ese frío que está tan intenso. En melamine de muy buena calidad. Miren, ahí abro los cajones. Bastante amplio. Para los jeans, las blusitas, los polos. Este closet es completo también. Utilizamos mucho el dicróico para una luz indirecta. Para una luz y luz cálida también. Ahí está la luz de lectura. Apagamos acá. Ahí está la luz de lectura. Y también utilizamos lo que es nuestras ventanas tipo ventanales, ¿no? Ahí abrimos, miren. Iluminado. Todas las habitaciones son muy iluminadas, queridos amigos. Muy, muy iluminadas. Bastantes amplias, con unos colores sobrios, unos colores de moda que no te lo vas a perder, querer perder. Ahora sí nos... Dirigimos a la habitación principal Esta habitación sí es de ensueño quiero que, quiero que lo puedan ver Y vamos ahí a ir cada detallito Ir describiéndolo para que ustedes lo puedan ver Esta es la habitación principal Ahí está Están las luces encendidas También utilizamos mucho, mucho esto del Dicreco Le vuelvo a recalcar para una luz indirecta Tenemos también la luz de lectura Ahí está Esta luz está de lectura este, perdón, este dormitorio es el dormitorio principal, pero aquí tenemos dos closets. Este es para la pareja, es decir, este es el closet del esposo, amplio, espacioso, como pueden ver. Ahí está. Tienen para que coloquen los jeans, las corbatas, los saquitos. Este closet es para el esposo. Para la dueña del depa, quiero que veas este closet que está imperrible y este tocador que no te lo puedes perder. Por acá, miren este closet para la reina de la casa, amplio para que pongas los vestidos, los jeans, las casaquitas. Los suéter, los pantalones de vestir, los politos, todo bien y muy bien distribuido. Y esto que te va a encantar, este espejo de tocador. Aquí está tu tocador, ya no tienes por qué comprarte un tocador, todo ya viene totalmente listo, solo para que te compres tu puff, pongas tu maquillaje y ponerte más hermosa. Ahí está. Es súper iluminado, súper iluminado. Ya viene todo listo y este es para la reina de la casa. Aquí no se podrán pelear la pareja porque tienen un closet para el esposo y un closet aparte para la reina de la casa y el tocador que ya viene súper listo. Ahí está. Pero eso no es todo. Si vienes un día cansado, matado del trabajo, con un estrés que ya no lo puedes soportar más, yo te doy este tip. Al servicio higiénico o sea al baño principal de todo el departamento tienes una tina de hidromasajes espectacular aquí con esto no vas a querer despertar definitivamente vienes con estrés vienes a renegar del trabajo el esposo te dio cólera no aquí te das un baño y se te olvida las penas se te olvida la cólera se te olvida todo aquí está es un baño súper completo, súper lujoso y también obviamente súper seguro, ¿no? Cabe recalcar que toda esta estructura de residencial Vita, como los demás proyectos que nos tiene ya acostumbrados y con el respaldo de Ancosur, es una estructura a uno y los acabados de calidad también lo demuestran así. Y aquí también tenemos la duchita, ahí está su puerta deslizable ducha modelo español ahí está si quieres relajarte una duchita fría espectacular ahí queridos amigos la tina de hidromasaje utilizamos igualmente el mesón de cuarzo los acabados son exquisitos aquí en, en el segundo piso de residencial Vita aquí tenemos también los muebles pequeños para que coloques tus jabones líquidos tus toallas, la toalla de manos la toalla del cuerpo, la del cabello, ¿no? las cremitas, las cremitas corporales, ahí está. Puedes darle eh, fácilmente la utilidad también que tú desees. O sea, yo les sugiero que pongan acá las toallitas o también este mueble, miren, bastante amplio. Las toallas, los jabones, las cremitas, ¿no? las que utilizamos todo, eh, que estamos acostumbrados las chicas que nos cuidamos mucho, mucho, mucho, ahí está. Igualmente, toda la parte del inodoro, eh, trabajamos con la marca que siempre nos respalda, que es la marca Fratelli, una marca italiana, ahí está mejores tomas, ahí le está haciendo mi look, espectacular los enchapados de piso a techo con una franja ligeramente espejada, que le da ese toque eh, exquisito a este a este baño ¿no? que es un baño completo, es un baño lujoso ahí está, bastante amplio también, una platita decorativa por acá, ahí está lindo lindo este baño, bastante iluminado también ahí está, como lo pueden ver Excelente, y también comentarles, ya para terminar, aquí la descripción, sígueme por aquí, Lulú, tenemos, les dije que había dos espacios libres, ¿verdad? Entonces el, el siguiente espacio, este es el segundo espacio, lo tenemos aquí en el dormitorio principal con esas mamparas de piso a techo, ahí está. Este es el segundo o la segunda área libre que tenemos aquí dentro del dormitorio principal, que ustedes, queridos amigos, le pueden dar la utilidad que ustedes deseen. ¿no? Aquí si gustan, lo pueden dar la utilidad, no sé, para una sala de juegos, para un mini gimnasio, pueden colocar ahí una alfombrita o también pueden dejarlo así como nosotros lo tenemos, ¿no? Con sus plantitas, un área de jardín. Pero lo que les puedo recomendar o que les puedo sugerir es que lo pueden hacer, no sé, un área de juego para los niños o puede ser este, un mini gimnasio le puede poner alguna alfombrita por ahí o darle también la utilidad que ustedes deseen este segundo espacio está en el dormitorio principal es decir este departamento consta de un área de 140 metros cuadrados son tres dormitorios dos servicios higiénicos uno de visitas y otro en el dormitorio principal Todo los closets son empotrados. En el dormitorio principal tenemos dos closets empotrados para el esposo y para la esposa. Un tocador completo también, solo para que pongas tu puff y maquillarte. El segundo baño en el dormitorio principal es totalmente completo. Tiene una tina de hidromasajes, tiene una ducha modelo española, dos vanitorios, dos griferías y acá también en el dormitorio principal tenemos un área libre que le puedes dar la utilidad que tú desees. Recalcarles que este es Residencial Vita. Aquí los departamentos son un departamento por piso, son seis familias nada más. Utilizamos todos los acabados ya mencionados. Por ejemplo, aquí también tienes tus luces de lectura, mira... Ahí está tu luz de lectura. Y también la luz general que da a toda la habitación. Ahí está. Estamos haciendo todo el recorrido. No tienes ningún pretexto para no visitar este departamento. Está hermoso. A esta. Volvemos a la salita, la salita bastante amplia, nos ubicamos, eh, les doy el dato, esto ese departamento, bueno este edificio se encuentra en los jardines de San Carlos, una zona muy estratégica, muy tranquila, aquí el sol está desde las 6 de la mañana, vamos a ahorrar mucho en, en todo esto del fluido eléctrico porque el departamento es muy iluminado como ya hemos podido ver en todo el recorrido es muy iluminado y aparte que ya viene con eh, empotrado los muebles de audio y video en la cocina tenemos los muebles altos y bajos en los dormitorios tenemos los closets empotrados, tenemos estas áreas libres, tenemos para que ya vengas con el refri y ya está, empotrado no quiero que te pierdas esta oportunidad por favor, visítanos o también síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y si deseas visitar el, el, el DEPA, este DEPA puedes encontrarnos también en nuestras oficinas de giro las orquídeas 207 altura de la cuadra 13 de Calmen del Solar, una referencia el Parque Grau, estamos a poquito, poquito muy cerca de ahí. No quiero que te pierdas esta oportunidad. Este es el último depa que me queda aquí en Residencia Albita, está de ensueño y los espero con todo cariño, los vamos a atender, los esperamos aquí siempre en Anco Sur.